Buenas tardes, soy la doctora Daniela Zamora, nefróloga del Hospital barluco y este año me ha tocado organizar las jornadas de diálisis. Jornadas con historia, que nos permiten juntarnos a discutir qué está pasando con nuestros pacientes enfermos renales crónicos en hemodiálisis y en peritoneodiálisis. Este año no podemos quedar absortos de la realidad. La pandemia COVID-19 ha afectado enormemente a nuestros pacientes. Es por eso que gran parte de estas jornadas será discutir qué es lo que está pasando con la pandemia. En una primera instancia, discutiremos lo que está pasando, lo que pasó y lo que viene con el COVID-19. Discutiremos de vacunas, sus mecanismos de acción y los estudios que las avalan. En un segundo módulo, hablaremos de epidemiología. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional con nuestros pacientes? ¿Cuántos se, cuánto se contagiaron? ¿Cuál fue su tasa de mortalidad? ¿Cómo están viviendo ahora esta tercera, hora, esta tercera ola y la vacunación? No solo hablaremos de epidemiología a nivel nacional, sino que también hablaremos a nivel latinoamericano y a nivel internacional. En un tercer bloque, ya que no queremos hablar solo de COVID, hablaremos de novedades. Primero, a través de novedades de manejo dietético y diabético de nuestros pacientes enfermos renales crónicos en hemodiálisis y en peritoneodiálisis. En el segundo bloque, hablaremos de diferentes nuevas modalidades de hemodiálisis. Y a través de un sistema PROCOM podremos conocer ventajas y desventajas de estas modalidades. Y también cómo la colocación de catéter de trinquenio diálisis por nefrologo nos puede dar muchas ventajas. Vamos a tener importantes invitados nacionales e internacionales. Por ejemplo, el doctor Terrey, nefrologo uruguayo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Es por esto y por muchas razones más que los invito a participar, a encontrarse, a aprender en esta gran oportunidad que, da, que nos da la Sociedad de Nefrología. Los espero.